Poco tiempo atrás, se decía que la cuarentena, médicamente hablando, debía durar al menos el tiempo que duraba el periodo de incubación de la enfermedad que se estaba tratando de controlar. Qué sencillo fuera decir que, habiendo identificado que el periodo de incubación del COVID-19 oscila entre 2 y 14 días, una cuarentena de 14 días sería suficiente para controlar la propagación de la enfermedad. Pero hoy sabemos que eso no es así de sencillo. Existe gran cantidad de trabajos científicos que modelan matemáticamente el desarrollo de esta pandemia. Cuando hablo de desarrollo me refiero a cuántos casos se deben esperar de una enfermedad dados unos escenarios en el tiempo. El principal escenario que entra a jugar en estos modelos es la tasa de contagio, o como le llaman los epidemiólogos, el R0. Tengan en cuenta que en la medida en que se establezca el aislamiento social, el R0 va a tender a disminuir y así el número de casos en el tiempo. Todos los modelos que revisé apuntan a que no se concibe un tiempo de cuarentena menor a los 14 días. Algunos autores incluso hablan de que dos meses pudieran significar el 70% de disminución de los casos a finales de octubre de este año. Sobre la cuarentena he identificado dos posiciones opuestas, la de los defensores de la salud y la de los defensores de la economía. Mientras que el defensor acérrimo de la salud dirá que toda vida es sagrada y que cualquier esfuerzo es poco para salvarlas, el defensor de la economía va a decir, ojo, si no hay economía, no hay salud. Pongamos las cosas claras. Debe existir y existe un punto medio. Mi opinión es que en la medida en que se alargue la cuarentena, las consecuencias de nivel social y económico pueden ser eventualmente más graves que la propia enfermedad. No creo descabellado pensar que incluso el número de muertes imputables a estas consecuencias pudiera igualar si no superar al de la, de la pandemia. No voy a decir cuánto va a durar la cuarentena tal como la estamos viviendo, porque entre otras cosas el principal actor de este proceso es la población, que debe comprometerse de lleno a aportar su granito de arena. De cómo se comprometa este actor depende mucho, pero si me obligaran a decirlo, mi respuesta es un no mucho siempre y cuando tengamos claras reglas de aislamiento social y sus medidas conexas, de manera tal que logremos un balance entre el aplanamiento de la curva y la reactivación de la economía.